Me gustaría hablar de algunas de las características del recién nacido, principalmente porque nacen con un alto nivel de inmadurez y de dependencia. ¿Sí? Van adquiriendo a medida... El ser humano es, es una de las pocas especies que maduran toda la vida hasta la muerte. ¿Ah? Y dependencia porque los recién nacidos, si no están al lado de la madre, pueden morir. De hecho, si no, no reciben el cuidado amoroso de la madre, enferman y pueden morir tienen una característica en su sistema nervioso que hace que sus movimientos sean distintos a los de los adultos o los niños. Entre ellos la presencia de los reflejos arcaicos, que son reflejos primitivos que a los pediatras nos sirve evaluar porque nos dicen que, eh, cuál es el estado de ese sistema nervioso, pero que parte son reflejos que los ayudan a adaptarse al medio extrauterino. ¿Sí? Que ahora vamos a ver algunos para que se familiaricen y no se asusten cuando los vean. Hoy vamos a hablar de lo que es un niño normal ¿Mm? y tengan en cuenta que son inmaduros en su todo. ¿Sí? El sistema nervioso, el sistema inmunológico, el, el psiquismo, son... su inmadurez es global, digamos. Vamos a ver algunos reflejos arcaicos. No todos, hay muchos. Este se llama reflejo de moro. Parece que me caigo. ¿Sí? No está bueno hacer esto, ¿eh? siempre lo aclaro. Yo puse este video porque está muy claro cómo el bebé siente que se cae. Y este no lo padece, pero en realidad le incomoda mucho al bebé este reflejo. Se puede desencadenar de esta manera, se puede desencadenar cuando uno agarra a un bebé blando y no sabe cómo tenerlo, entonces el bebé hace el moro. O se puede desencadenar ante un ruido fuerte, el bebé está durmiendo tranquilo, se golpea una puerta, pasa una ambulancia y se despierta con, con este reflejo. Va desapareciendo cerca del tercer mes. En realidad todos tenemos los reflejos arcaicos muy atenuados. A veces les, les habrá pasado alguna vez de estar entre sueños y sentir que se caen. Bueno, ese es el reflejo de Moro. ¿Mm? Reflejo de búsqueda y succión. Todo lo que le pongan cerca lo va a succionar. El bebé humano no puede ir atrás de la madre caminando a buscar el alimento. ¿sí? Así que el reflejo de succión lo tiene exagerado porque la seguridad se la da a la madre con la teta permanentemente. De hecho, a medida que pasan los días, el reflejo de succión lo tiene con el chupete y nosotros lo ponemos para que se calme. ¿No? Es el ansiolítico permitido a esta edad. Identificar cuando el reflejo de succión es por hambre, por necesidad de consuelo o porque tiene alguna molestia y empieza a succionar hasta que se calma y porque se le va la molestia, bueno, es tarea que van a tener ustedes dentro de poco, ¿sí? Pero saber que no siempre que está con el reflejo de succión es que quiere comer. Este reflejo también se va yendo de a poco. Pero no todas las veces que el bebé agarre lo que tiene a mano, generalmente su mano y succión, es porque tiene hambre. La idea es que también se lleven algunos consejos de cómo recibir a este bebé en una época que están todas, me parece, cerca del invierno. Y Ustedes saben que cerca de, en la época invernal, en pediatría, tenemos pico epidemiológico de bronquiolitis y de enfermedades respiratorias. ¿sí? Con lo cual los pediatras somos un poco hinchas con esto, ¿no? de, de, de, de preservar mucho eh, la intimidad de este momento, porque en un sanatorio, si bien ustedes van a estar en sectores que están dedicados a, a, a maternidad, generalmente en el sanatorio hay mucha circulación de gente y hay mucha circulación de gente con la, con la mamá que acaba de parir que está cansada, que está estresada, que está alerta. La palabra es alerta. Generalmente, en el posparto, las mamás no duermen las dos primeras noches. ¿Por qué? Porque tienen a su cachorrito que lo están cuidando en el momento de mayor vulnerabilidad. Entonces, el consejo en invierno es mucho más estricto, pero también esto vale para el resto del año. Es que las visitas sean cortas, íntimas y le dejen a la madre el espacio para trabajar la lactancia y descansar cuando el bebé descansa y, aparte, prevenir el toqueteo con el bebé por la fácil transmisión de los virus. En un adulto, un virus causante de bronquiolitis, de bronquiolitis como es el sinciciar respiratorio en un chico, en un adulto provoca un resfrío o un estado gripal leve. ¿sí? Entonces, a veces la gente no repara que eso puede ser contagioso, a veces no levanta ni fiebre. En un bebé puede ser una bronquiolitis. Una bronquiolitis, que de paso les digo porque tampoco es una palabra que asuste, pero es una infección de las vías respiratorias bajas donde los bronquios se inflaman y tienen dificultad los chicos para respirar. La gran mayoría de los chicos esto lo, lo pueden atravesar en su casa, pero a veces requieren internación y de hecho en este momento del año, hasta agosto, los sanatorios están tapados de estos chicos que requieren internación por estos cuadros. ¿Mm? La antigripal protege a la mamá ¿sí? de un virus, que es influenza. Los causantes de bronquiolitis son muchos virus. Virus incisional, cuando empieza la temporada, adenovirus, algunos rinovirus, influenza, parinfluenza. ¿Mm? Entonces, en realidad la vacuna cubre a la mamá que está pasando por el, el, el proceso de gestación, y que es una inmunocompetente, no, inmunodeprimida, inmunocomprometida, perdón, una inmunocomprometida, entonces tiene que recibir la vacuna, pero aparte después lo, lo, lo previene la infección en el bebé porque la mamá no se infecta. Es con el criterio que nos vacunamos los médicos para no, no contagiarnos nosotros y transmitirla a los recién nacidos o a los chicos chiquitos que vemos, ¿sí?, por eso está bueno que la vacuna sea la de toda la familia que va a participar del cuidado del bebé. Se puede ampliar al papá, los hermanos. Los hermanos de tres o cuatro años que no tendrían indicación absoluta de, de vacunarse porque ya pasaron los dos años, que es la edad de riesgo. Y yo muchas veces se los indico porque por ahí el bebé está por nacer en julio. Van al jardín, se pescan una influenza y el bebé puede, puede correr riesgo. ¿Mm? Pero no son anticuerpos que pasen por placenta, no es esa la idea. ¿Sí? Es para que la mamá no se contagie.